Yo quiero hacer una revisión con ustedes de los conceptos de productividad para ver si hay en ustedes eh, creencias limitantes, creencias que nos están bloqueando para realmente conseguir los resultados que queremos. Tradicionalmente, el concepto de la productividad viene de la era industrial. En esa era industrial... Prácticamente el hombre era parte de una máquina, era uno de los componentes de esa máquina. Entonces se marcaba una tarjeta y de ahí es que nos pagan por horas. Si nosotros nos ponemos a ver la historia, por ejemplo, del de albor, del área industrial que comenzó en Londres y todo, todas estas cosas, veíamos que la gente trabajaba horas y horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque mientras más horas trabajaban, pues más dinero ganaban. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el pago era por las horas. Estás intercambiando tu recurso, que es el tiempo, y lo que puedes hacer en ese tiempo por ese dinero que necesitas para sobrevivir. Sin embargo, cada vez estamos alejándonos más de lo que es ese concepto de la era industrial, y ahora el individuo es lo más importante a la hora de la productividad. Este concepto se ha ido transformando desde. Todas las generaciones que hemos pasado de aquí a allá, vamos a agarrar, por ejemplo, que yo sé que son más, pero vamos a agarrar a los baby boomers, vamos a agarrar a la generación X, a los millennials, a la generación Z, a la generación W, a, a, los, a los nuevos que son la generación de cristal. Todos ellos, haciendo la revisión de lo que es el individuo en la sociedad, han cambiado de una manera u otra lo que es este concepto de productividad. Y vamos a ponernos a ver esto en las empresas. ¿Cómo funciona este concepto de la productividad en las empresas? ¿Cómo medimos la dichosa productividad? Antes era fácil porque era horas hombre. Era el producto que yo lograba hacer en esa hora lo que iba a medir mi productividad. Sin embargo, ahora vemos que en las empresas cada vez hay más preocupación por lo que son las metas individuales. Eh, hay, un, hay un método ahora muy de moda, que ya tiene años, que se llaman los OKR, que son los Objective Key Results, que yo trato de definir un objetivo, una meta a la que llegar, y trato de definir cuáles son esos KPIs o esos Key eh, Performance uh, Indicators eh, o, o indicadores eh, claves de eh, performance para yo poder ver si logré o no los resultados. ¿Qué buscan los OKRs eh, en, en, en dos palabras? Alinear las metas del negocio, all the way down, todo, todo, todo, todo, todo, hasta llegar a qué? Hasta llegar a las metas del individuo. Cuando en una organización grande, transnacional, se hacen metas desde el nivel más alto ejecutivo, que son los OKRs de esa empresa, bajan al departamento y todo esto, los gerentes, los managers del personal, también les pide al individuo que cree sus propios eh, objetivos y cree sus propios resultados clave. ¿Por qué? Porque ahora se valora ese crecimiento. Otra de las cosas que hemos oído a lo largo de estos nuevos años es que hay que generar un balance entre la vida personal y la vida profesional. Y muchas veces las empresas te dan eso como un beneficio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ya no se cuenta nada más esa esa esa frase que oímos mucho de, bueno, cuando llegas a la oficina dejas tus problemas de la casa en la casa y cuando llegas a la casa dejas los de la oficina. La verdad es que eso ya no es factible. ¿Por qué? Porque somos un conjunto. Cada vez que yo hablo con una de las personas que en su mayoría son hombres, de hecho, a los que ayudo en su productividad, me doy cuenta cuán de último se dejan ellos en la lista y no es que las mujeres no lo hagamos, pero los hombres en especial, pues han tomado esa, esa capa del proveedor, esa capa del héroe, esa capa de que tienen que ser el más fuerte y han dejado atrás lo que son como individuos, con emociones, como personas en ese calendario de vida. Hoy hablaba con un hombre en Filipinas, imagínense, culturalmente qué distante, en la hora qué distante. Y yo le decía algo a él y le decía, fulanito, eh, para no decir su nombre, fulanito, ¿dónde estás tú en ese calendario que estamos revisando? Yo soy su coach de productividad. Y él me decía, no, es que yo no no hay tiempo para mí. Yo no me había dado cuenta que, que en toda mi vida yo no me estaba dando tiempo. Entonces tenían tiempo por los chamos, los hijos, tenía tiempo para... Y le dije, ¿dónde está el tiempo para que dediques a tu, a tu pareja? Porque seguramente la estás tomando por sentado. Entonces... Todas estas cosas tienen que estar en un calendario, tienen que estar en lo que yo quiero y decido de cómo vivir la vida. No solo puedo poner en mi calendario mi actividad laboral, la actividad de mi emprendimiento. No, ahí tiene que estar el tiempo para mí, el tiempo para mi familia. ¿Por qué? Porque uno de los secretos de la productividad es que hacer un calendario no es cuestión de manejar mejor tu tiempo. En realidad el tiempo pasa, el tiempo no es un recurso como tal. La cosa de tener un calendario es que podemos establecer visualmente el compromiso que hacemos con nosotros mismos, el compromiso que hacemos con nuestras eh, personas cercanas, con nuestro entorno, el compromiso que hacemos con nuestros proyectos. Si las cosas no están en el calendario, yo no les estoy dedicando los recursos. Entonces, pueden haber muchas razones. Puede ser que no sea el momento, puede ser que realmente no sea importante para mí. Entonces el calendario, más allá de guardar las citas o los, los, los, los compromisos que tienes a nivel de tiempo, te está dando una información importantísima, porque lo que no está en el calendario, y a lo mejor no lo tenemos todo anotado, yo no estoy diciendo que lo anoten todo como una hormiguita, pero lo que no está en el, en el calendario y realmente le requiere de alguno de tus recursos, que es tiempo, dinero, atención y energía, y no está allí, entonces tienes que reevaluar si es lo que realmente quieres o es lo que tú crees que quieres. A mí me pasa mucho esto también en mi faceta de escritura creativa. Mucha gente se acerca a mí y me dice, es que yo no tengo tiempo para escribir. Yo lo que más deseo es escribir un libro, yo quiero escribir un libro, yo tengo esta idea genial para un libro, yo quiero hacer un libro de mi emprendimiento y todas estas cosas. ¿Y dónde está el tiempo que le estás dedicando a eso? ¿Dónde está eso en tu calendario? ¿Dónde está la energía? ¿Sí? Porque entonces dedicamos tiempo a hacer cualquier cantidad de otras cosas y no a eso que nos levanta en las mañanas, que es escribir ese libro. Entonces, ¿realmente quieres escribir ese libro? O puede estar pasando otra cosa, y es que tienes miedo de escribir ese libro. Porque la procrastinación y el posponer las cosas es símbolo de dos cosas muy importantes. O tres, diría yo, si quiero ser más, más específica. La primera es que te da miedo algo. Cuando nosotros escribimos nos ponemos en una posición muy vulnerable. Por ejemplo, lo otro que puede estar pasando es que no tengo definido por dónde entrar a la escritura, no tengo definido qué quiero hacer con ese libro y me asusta sentarme allí y no saber qué hacer. Porque ustedes creen que los escritores siempre se habla del miedo, la hoja en blanco y toda esta cuestión y es por esto mismo, porque no tenemos definida la tarea, porque no nos tomamos el tiempo de romper la tarea en sus pasos principales. Y lo otro. Que puede estar pasando es que yo tenga un caso de desorganización no sé por dónde empezar las cosas no sé qué herramientas usar y me abruma la posibilidad que tengo a mi alrededor de herramientas de métodos y eso me aleja de la tarea Y mi cerebro como es muy inteligente y él lo que quiere es conservar su energía él se va a las tareas más fácil que es, por ejemplo, ver las redes sociales, ponernos a ver Netflix, que no tiene nada de malo, ojo, no tiene nada de malo, pero hay que evaluar en qué quieres vivir tu vida, ¿sí? Que, ¿Qué es lo que te da satisfacción hacer? Voy a reflejar la sala para Isadías y Aye que acaban de llegar, les doy la bienvenida, Estamos hablando, estamos revisando el concepto de la productividad. Y estamos diciendo que ese concepto cambió desde la era industrial porque ahora el individuo está más presente. Otra de las cosas que nos dan esa señal de que el individuo está muy presente y que tenemos que empezar a evaluar nosotros mismos en micro, porque esto pasa en macro en las empresas y tenemos cada vez más que llevarlo al micro universo de... a nuestro micro universo de individuos, es la revisión de las creencias culturales y familiares. Muchas veces cuando trabajo con personas y me dicen, yo lo que quiero es tal cantidad de dinero. Yo le digo, magnífico. Pero yo le hago dos preguntas. Una vez que tengas ese dinero, ¿qué vas a hacer con él? Bueno, a mí me da placer acumularlo. Perfecto. Es totalmente válida esa vida. Bueno, yo con eso quiero montar una fundación. Perfecto. Yo me quiero comprar un Lamborghini. Perfecto. Eso te va a dar placer. Yo no tengo nada en contra de querer acumular el dinero pero siempre se ve como la meta más fea, ¿no? por, por decirlo así. Otra cosa es, este, que pregunto es, ¿cuál es el plan que tú tienes para generar toda esa cantidad de dinero que tienes para comprar y mantener un Lamborghini? ¿No? Y ahí es donde vamos de alguna manera quebrando esas cosas y si la persona al final de esa, de esa discusión llega otra vez a la conclusión de que sí, de que lo que va a hacerla feliz en la vida es comprarse ese Lamborghini, pues vamos a hacer el plan de acción para comprarnos ese Lamborghini. Es perfecto, no hay problema con eso. Ahora bien, a nivel micro, nosotros tenemos que empezar a hacer una lista de cuáles son las cosas que nos mueven en la vida. Y voy a poner un ejemplo que quizás es antipático, que es el de la maternidad. Muchas veces, eh, culturalmente, dependiendo, obviamente, estamos hablando de la cultura occidental, lo que yo tengo más conocimiento es de la cultura latinoamericana y caribeña, en específico. Sin embargo, sé que eso pasa en muchas partes del mundo. A la mujer se le ve como este, que no se realiza si no tiene hijos. Entonces, a mí me parece la maternidad algo maravillosa y yo admiro a las madres y me parece una labor loable y es valientísimo y corajudísimo ser padre y realmente ser padre. Sin embargo, yo me pregunto eh, si realmente esa persona quería tener hijos, si realmente esa persona se iba a sentir realizada teniendo hijos o quizás esa persona quería ser empresaria o quizás esa persona se imaginó siendo soltera, se imaginó en algún momento poliamorosa, qué sé yo, cualquier cantidad de opciones. Lo importante acá es siempre ver las opciones que son para ti. Es decir, es como podar un bonsai. Bueno, nosotros tenemos estos arbolitos chiquititos. Este, a mí me gusta mucho una frase de la película esta Karate Kid, en donde Daniel San, eh, Miyagi, el maestro, le da a, mi, a, a Daniel Sam un bonsai, eh, y lo invita a que, bueno, vamos a trabajar en el bonsai, y Miyagi se pone tranquilo a, a podar su bonsai, a hacer todos los cortes, todas las cosas, y Daniel Sam se queda así como, ¿por dónde empiezo? Y se voltea y le pregunta a Miyagi, oye, pero ¿qué hago con esto? no Y, y Miyagi le dice, vuelca lo que tienes en tu cabeza en ese árbol. Estoy parafarciendo todo esto, ojo. Eh, pero es, es decir, lo que tú te estás imaginando que debería ser ese árbol, trata de llevarlo a la realidad. Entonces es un poco eso, no es realmente descubrir lo que nosotros tenemos dentro y empezar a hacer los movimientos afuera para que esa realidad se parezca. Entonces es podar las cosas. ¿Qué quiero yo? ¿Lo quiero por mí? ¿Lo quiero por mi familia? ¿Lo quiero porque culturalmente es a lo que estoy acostumbrada? ¿Cuántas personas se han quedado en matrimonios infelices? ¿Cuántas personas se han quedado en trabajos que no soportan porque no creen que hay otra oportunidad para ellos? Entonces creo que estamos en una era en la que hay oportunidad de ser individuos antes que partes de la sociedad. ¿no? Tenemos que ser individuos que contribuyen a la sociedad, pero no tenemos que ser piezas grises dentro de una sociedad que es la que va a tener ese color, por así decirlo. Otra de las cosas que este, dan pistas de este de este concepto es precisamente el salario emocional y cómo el individuo contribuye a los objetivos de una empresa. Eso se puede ver no solo para las empresas constituidas como Google, no sé qué, sino también se puede ver a la familia como una empresa, a mi grupo de amigos como una empresa, a mi comunidad como una empresa. Entonces, ¿qué estoy recibiendo yo? ¿cuál es mi salario emocional? ¿cuál es el placer y la satisfacción que yo siento al actuar en esa empresa, al ser parte de esa empresa? Y por otro lado, ¿cuál es la contribución que yo estoy haciendo a esa empresa? ¿Sí? Una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de estos libros de, del autor Simon Sinek, que... Él explora esto del círculo dorado, que es entender tu por qué, por qué haces las cosas. Es que una de las cosas que él toma en cuenta es la contribución que yo, que yo hago como individuo a las cosas. Porque querámoslo no, o no, o por más solitarios que seamos, nosotros vivimos en una tribu, vivimos en una comunidad y es muy importante que tengamos claro cuál es nuestra función, nuestro rol, nuestra colaboración, nuestra contribución a esa comunidad. Porque es parte de nuestra autorrealización como individuos. Porque hay que entender que ya no somos parte de una máquina, sino que somos colaboradores de una máquina, de una empresa. No de una empresa que, que es una empresa que vende corotos o que vende cosas, no. De la empresa, de cuando se juntan personas para hacer algo. Por ejemplo, esto va a funcionar para cosas como un jardín comunitario que ustedes tengan. Esto puede funcionar para un país. Un país en el que la política quizás no ayuda mucho porque no se junta la comunidad a hacer pequeñas cosas. No que vayan a, a derrocar gobiernos ni a armar revoluciones, pero a hacer pequeñas cosas que mejoren su entorno. Son todos estos conceptos en donde el individuo toma una importancia diferente, una importancia céntrica. En el concepto de la productividad tenemos que tomarlo en cuenta porque entonces ahora nosotros tenemos que empezar a medir nuestra productividad por el grado de satisfacción que sintamos. Esto suena medio loco, pero yo lo que quiero es ser felizmente productiva, yo no quiero ser nada más productiva, yo no quiero hacer mil cosas al día, yo quiero hacer las cosas importantes para mí, las que me hagan feliz, las que me den satisfacción y las que me den placer. Porque yo así garantizo que yo voy a hacer la mejor contribución que yo pueda a esa asociación, organización, empresa, familia, a esa cultura a la que yo pertenezco. Entonces, yo quiero invitarlas a todas ustedes que están aquí, porque en este momento tenemos una cantidad hermosa de mujeres en la sala, a que piensen cómo es ese concepto de productividad que ustedes tienen, cómo ustedes pegan o relacionan o combinan el concepto de productividad, de lo que hacen en el día, de un calendario, de todas estas cosas, con su concepto de autorrealización y de felicidad. Ustedes han pensado que cuando ustedes hacen metas, las metas son también para hacerlos felices. Que estos algoritmos de Instagram, de tal, y el alcance, y la cosa, realmente... Son importantes, tienen su importancia, tienen su lugar, pero no tienen que medir toda nuestra vida. ¿Qué contribución hay detrás de eso? Es lo importante. Nosotros en la productividad pasamos de conceptos como el de David Allen con Get Things Done. Haz las cosas, o sea, bueno, fájate a hacer las cosas. ¿sí? En un sistema en el que poníamos tareas y manejábamos tareas como si fuera un algoritmo. Luego vino Cal Newport y nos dijo, mira, nosotros tenemos que hacer algo que se llama Deep Work. Y está genial, porque en, ese, en esas dos horas nosotros vamos a hacer el trabajo que tiene valor y, y buenísimo. Lo que pasa es que él era un poco, un poco exagerado y decía no, sustráete del mundo para que tú hagas tu trabajo enfocado. Yo creo que no, yo creo que podemos integrarlo todo. Luego tenemos conceptos también más amables como el de Brené Brown, que nos dice, somos un individuo que está en la empresa, somos un ser humano que necesita cosas, a nivel de emoción, a nivel de motivación. Nosotros nos tenemos que mantener motivados realmente para ser productivos. Entonces, yo quiero, ahora que revisamos este concepto de productividad, proponerles a ustedes que la productividad entonces es un portafolio de inversión en el que ustedes tienen tiempo, dinero, atención y energía. Y ustedes tienen que manejar eso a lo largo de la vida para lograr los, los, los resultados que ustedes esperan. Entonces los resultados tienen que ver con esa felicidad, con ese bienestar, pero ojo, sean astutos en esto, porque tiene que ser esa felicidad y esa satisfacción, ese placer diario. Eso no quiere decir que no existan días horribles, días en que estoy triste, porque la tristeza también es maravillosa, las, las emociones que son consideradas negativas también son maravillosas. Pero lo importante es que sientas esa satisfacción diaria, yo no, yo no concibo más la vida eh, en esa rueda de la rata, esas ruedas de hámster que corres y corres, corres sin llegar a ningún lado, en la que trabajas 50 semanas para disfrutar dos de vacaciones. No, yo creo en que, aunque yo tengo un trabajo que sea súper exigente, yo tengo que encontrar, es, es mi responsabilidad conmigo mismo, encontrar un espacio de satisfacción, de felicidad y de autorrealización en ese trabajo que estoy haciendo, porque si no, debo dejarlo. Entonces, la vida es cada día que vamos transcurriendo, que cada día que vamos viviendo. Entonces, no hay que dejarlo para después. Y los recursos que tenemos, tenemos que ser inteligentes. Así como la gente se puso a estudiar criptomonedas y se puso a estudiar cómo invertir en la bolsa, así tenemos nosotros también la responsabilidad de estudiar cómo invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía y nuestra atención en las actividades que realmente nos generen esa satisfacción y ese placer. Entonces, mi mensaje hoy de este portafolio productivo de cómo inviertes tus recursos es pensar primero en lo que quiero como individuo, tener claro cuál es mi contribución a esa tribu a la que pertenezco, que es la tribu del trabajo, la tribu de la familia, la tribu de mi comunidad. Y ahí sí empezar a agarrar libros de productividad para ver técnicas que se van a adaptar a nosotros de repente, que no. Pero realmente ponernos a leer un libro y e implementar mil técnicas de productividad no va a ser nada si yo no tengo claro qué significa para mí ser productivo, que yo no tengo claro cuáles son los recursos realmente que tengo disponibles para hacer las cosas que quiero hacer. Entonces yo siento que sin esta reflexión previa se nos va la vida como embajada y no logramos realmente van a acostarnos tranquilos en las noches, acostarnos felices, acostarnos haciendo algo que, que, que nosotros queremos y tener esa energía para levantarnos en las mañanas. Les agradezco muchísimo, muchísimo que me hayan dado estos recursos tan grandiosos que me dieron hoy como su tiempo y su atención. Para mí eso es el amor puro y los invito a que sean felizmente productivos. Los invito el próximo miércoles a que se unan y traigan todas las cosas que quieran discutir. También me pueden escribir aquí al avioncito lo que ustedes quieran de preguntas, temas que quieran que hablemos. Y bueno, nos vemos en las próximas salas. Les agradezco mucho. Ahora sí, voy a cerrar sala en 3, 2...